Y para poder disfrutar en familia estas cenas navideñas, pensando sin duda en todos en casa, tenemos a Karen Herrera, que nos va a traer un especial de comida para pacientes oncológicos y diabéticos. Karen, pero no solamente eso, ¿eh? Karen ya está lista, seguramente nos cuenta Vamos. en un ratito todos los detalles. Angie Espejo, también ya la estamos viendo en pantalla, ella... Va a estar con un espectáculo de navideño que se llama Tempo de Navidad Que será enteramente virtual para que podamos disfrutarlo con Lucho Pequesana y otros grandes artistas Karen, cuéntanos un poquito porque primero comemos y después nos entretenemos Karen, ¿cómo estás? Así es, Romy, tú sabes que si de algo gozamos los peruanos es de buen diente Y siempre las fiestas de fin de año son un extraordinario pretexto para entrarle a todo para entrarle al lechoncito, para entrarle al panetón, por supuesto con mantequilla, porque si no no es panetón. El champán, el vino, si es del interior del país a lo mejor, ¿por qué no? Un juane, un tacacho con cecina, un chaufa amazónico, para bajar también su, su licorcito de frutas estos de la selva. Pero eso no pueden hacerlo todos. Es más, nosotros mismos deberíamos un poco este, bajar... Tener un poquito más de cuidado con lo que comemos, pero ¿qué pasa cuando en casa, como bien lo decías, hay un, un paciente delicado, de pronto un paciente oncológico, o de pronto una persona con diabetes o con algún otro cuadro? Yo quisiera que, Juliana, que es nutricionista, nos cuente un poquito, ¿cuál es la alternativa? Porque la idea es que tampoco ellos se priven en la cena navideña de, de comer. ¿Cuál podría ser la alternativa para ellos que claramente, por ejemplo, acá el puré de manzana, el puré de camote, alto en azúcar, no lo puede Exacto, comer Exacto, ¿no? Bueno, buenos días con todos, primero... Eh, definitivamente creo que en esta época la mayoría lo que, lo que piensa es en la comida. Y, y no vamos a estar privándonos de tener una gran variedad, también dependiendo de qué parte del Perú somos. De, mm -hmm. Hay bastante cultura en nuestro país y tenemos una gran variedad y, nos, y somos conocidos a nivel mundial por nuestra gastronomía. Entonces, en esta fecha más notorio se hace. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si vas a tener un paciente con alguna enfermedad o, o que sea diabético o oncológico, tratemos de hacer una, una mesa navideña, que, lo puede, que pueda incluir a él sus necesidades. Porque también es para uno muy difícil ver una mesa con, con variedad de panetones y no cosas poder no comer. Poder comerlo, ¿no? No, eso es una tortura. Es, es como Juliana, por, esa, dieta, por, por ejemplo, mira, eh, el chocolate, ¿no? sí. Que es tradicional, hace calor, no importa, tomamos chocolate igual. Sí, ¿Cuál es la alternativa para una persona diabética? En realidad lo, lo, hay chocolates ahora que ya están hechos digamos, con stevia, entonces podría ser una alternativa. También tenemos que ver qué chocolate vamos a escoger, porque hay algunos que son chocolates con alto porcentaje de cacao, que podría ser una alternativa adicional de que va a ser con stevia, entonces una taza no, no, no le caería o, mal, ¿no? Pronto con leche descremada. Exacto, entonces es muy importante cómo lo preparamos. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, poner, tenemos un paciente quizás oncológico y queremos hacer tipo un arroz, este... Eh, árabe, un arroz uh -huh. diferente como no podemos usar comidas muy condimentadas como el sillao o el yinomoto para esos pacientes podemos ir a una alternativa más sana que sería un arroz con cúrcuma porque la cúrcuma también le da ese color diferente, ¿no? Uh -huh. Y también un sabor más agradable. Podemos oh, ponerle de verduras oh, y ya estaremos ahora... teniendo algo variado. Con estas tendencias andinas, por ejemplo, como la quinoa que la tenemos aquí bien. en la mesa, bien se puede preparar también así ensalada, como se hace, por ejemplo, una ensalada hacer. o en vez de los arroces como el risotto, el quinoa. Quinoto, hay, quinoto. Hay, hay muchas alternativas. Y ahora también tenemos la, la, la, la facilidad de que en internet podemos encontrar una gran variedad de recetas, ¿no? Entonces ya no es necesario quizás hacer un pavo también tan elaborado, con mucho lleno y solamente hacerlo como que al orégano o hierbas aromáticas y vamos a tener un gusto diferente, claro, ¿No? Se puede tener como tenemos aquí la carne sí. de repente del pavito en filetes. Filete, bien puede comida. comerlo cualquier miembro de la familia. Exacto. o Quizá aparte se si hace alguna salsita un poco más condimentada, el que puede comerla come, el que no, no. Exacto. Y en vez de comerlo de pronto con papas o con puré, con esta, esta alternativa de. Con, exacto, ¿No? En vez de en vez de quizás estar mezclando tantas opciones de poner el pavo, ponen porque usualmente en la casa es ponerle el puré, ponerle los arroces, uh -huh. ¿No? En vez de hacer tanta mezcla o, o, o le, que le pongan lo que es el plátano, podemos acompañarlo con una ensalada, viendo también importante que es el aliño, porque no podemos, esta ensalada es muy simple, que puede tener solamente un aliño de aceite de oliva. Aquí, si comparamos con una ensalada que está lo, con, con ahí ¿no? ¿no? que es una muy buena alternativa, es una muy buena alternativa también. Como para ir, yo no me como 12 uvas, me puedo comer 12 ya, pasitas, por supuesto. <risa> no podríamos hacer una variante por ahí dependiendo de qué tipo de, de familiar y este, tenemos en casa y qué está, que está para. Siendo, ¿no? bueno. La idea es de que todos disfruten las fiestas Exacto, nadie tiene por qué privarse de nada de Navidad El que puede, puede Y el que no, no tiene que aplaudir También puede comer Ay, Pero bien. puede comer sano y puede comer rico en fiesta Nos quedamos aquí con las 12 pasitas, Karen <risa> Buenísimo <sin> Buenísima <risa> Bien, eh, y si ya comiste, ya disfrutaste eh, Después de comer, sí, vamos a aplaudir Y Angie Espejo nos va a decir por qué vamos a aplaudir Angie, buenos días